Muy buenas tardes, feliz sábado a todos Y bueno, ¿cuándo va a clauditar el mercado de criptomonedas? Hay motivos para pensar que aún le queda un poquito Más poquito poquito eh, Y hay motivos para pensar que mmm, ya Pero claro, todo depende de cómo reaccione De aquí a la semana que viene O sea, entre el final de esta semana y el final de la que viene Está la gran clave ¿Por qué? Porque como es el punto en el que nos comportamos de forma diferente, aunque, aunque, me gusta cada vez más la comunidad, porque eh, hablando en, en los comentarios con Lautaro, uno de los seguidores, me eh, decía por qué, qué es lo que al final decimos, es decir, eh, no me digas que no vamos a 9.000. Dime, ¿por qué crees? Basado en qué análisis o en qué piensas que no vamos a 9.000. Bueno, pues en este caso nos ha dado una cifra, no es 9.000, pero tampoco es bonita, y además argumentado, y lo vamos a ver porque creo que eso es importante. Por otra parte, bueno, me habéis pedido alguna, alguna criptomoneda que ver, y vamos a ver más cositas porque está esto que arde. Estas cositas son motivos para pensar claramente en un buen final de año y en un mejor principio del que viene. Cuidado, porque lo que están haciendo... Ya sabéis que está completamente manipulado. Instituciones, gobiernos, bla, bla, bla, bla. Y tener claro que el gobierno, y sobre todo para algunos que se les va mucho la pinza, ¿vale? El gobierno no te puede hacer más rico, pero sí te puede hacer más pobre. Este y cualquier otro. Este y cualquier otro. ¿Vale? Entonces, bueno... Mmm... Atentos a lo que pueden hacernos y lo que pueden no hacernos. Y también depende de nuestros movimientos. En fin, vamos a ir a lo que, a lo que importa. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete a la campanita, que si me niña lo dices porque te vas a perder cosas como, pues cosas como esta ¿vale? Tenemos esta compra privada en la que hemos logrado entrar, tenemos nuestros códigos, tenemos absolutamente todo Quedan dos días y tres horas, 44 minutos, 41 segundos, 40, 41, 38 Y bueno, si quieres saber de qué va, cómo funciona y demás eh, Bueno, pues tenemos ahí, os dejo por ahí el link Porque ya tenemos el primer vídeo para formar esa cartera con los dos primeros tokens este por un lado y otro por otro lado eh, tope number one así que bueno, eh, el que quiera apuntarse a Houdini comprar toques con el 45 pues no tienes más que venirte aquí te saltará a la otra página, te explica un poco todo lo que tienes que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Pues en principio, lo primero, entrar en la whitelist, entrar en la lista de espera, en la, en la cual te van a comprobar, o van a ver, no van a ver quién eres, pero sí van a ver si tu wallet es malicioso, no es malicioso, está en la lista negra y esas cosas. Y bueno, pues tiene sus precios, tiene tres fases, bueno, pues lo tenéis todo por aquí, además en el vídeo que os he puesto por ahí arriba también lo tenéis. Reinais nombre, email, país, eh, wallet y... Y la cantidad prevista en BNB. Le decís que sí. Importante la pestañita. Le ponéis OR66, que es el mío. A partir de dentro de unos días empezarán a aparecer aquí muchos más. Que son los de otros locos de las criptomonedas. Pero en principio, pues, pues está el mío. Bueno, están estos otros dos que no se tienen. El SID ya es... ...ya ha sido. Eso ya ha sido. Y ya no podemos entrar ahí porque era, era más dinerito. Entonces, bueno, vamos, nosotros vamos a lo baratito. Así que, eh, bueno, el proyecto está muy bien. Así que echarle un ojo y mirarlo. Por otro lado esto es una gema de un por 10 como mínimo bien, por otro lado, eh, BlackRock BlackRock, importante ay, Dios mío, a ver si me quita la puta publicidad le da un voto de confianza al Bitcoin es un activo duradero ostras y eso lo dicen ahora, eh, cuidado con el desplome están diciendo que le da un voto de confianza a Bitcoin lo dice BlackRock el dueño del mundo um, ¿por qué? ¿por qué BlackRock? Dice que Bitcoin, pues está guay, que es genial y todas esas cosas, y que tiene que invertir en Bitcoin. ¡Chan! BlackRock, la versión más, más, más reciente de BlackRock, allá en el camino a las criptomonedas. El presidente administrador del activo más grande del mundo, Larry Fink, había advertido a los accionistas que los estragos causados por la invasión de Rusia Ucrania podían acelerar la adopción de monedas digitales y ahora ha tomado cartas en el asunto. Así que al principio, hace cinco años, el presidente BlackRock, a llamó a Bitcoin un índice de lavado de dinero. Hace cinco años. Y ahora dice ¡Hostia! Mejor si lo puedo controlar, mola más. Y realmente lo que está haciendo ahora es empezar, bueno, de dentro de, de lo que tiene. ¿Qué pasa? Eh, incluye Ethereum, Solana, Algorand, Estelar, Avalanche Flow. Oh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! pause de C. Ha entrado en círculo. Círculo. Emisores de USDC. USDC mmm, va a triunfar. O sea, se va a comer a títer. Eh, también tenemos por aquí BlackRock, uno de los fondos más grandes de inversión. Ve al Bitcoin. Va all, all, all in. ...con Bitcoin y las cripto que ofrecen ahora... ...y por qué conviene, pues bueno, les conviene... ...porque se han, han dicho, el mundo se va a la mierda... ...van a ver si les aprueban un ETF... Eh, ...que eso estaría muy bien... ...para ellos y para todos... ...y en definitiva, al final... Eh, ...todos estos... ...que han dicho, hayan hecho pestes... Eh, ...en las criptomonedas... ...ahí están... ...¿qué criptomonedas están? Pues están en Bitcoin... ...Ethereum principalmente... ¿vale? principalmente. ...evidentemente, como vemos, también están... ...en el control de una stablecoin... Que, bueno, pues el USDC, eh, eso nos dice que el USDC, bueno, pues por lo menos está un poquitito más respaldado por instituciones, USDT ya sabemos que no, que es más bien eh, por exchange, y, y bueno, pues todo lo que tenemos. Pero lo importante es, ¿qué es que esta gente está comprando, esta gente va a comprar y esta gente va a hacer que suba. Igual que esta misma gente es la que está haciendo también que baje, ¿Vale? Esta misma gente es la que, la que va a hacer que suba. Quieren llenarse la saca. Y además BlackRock no es de las que se llena la saca en excesivo largo tiempo. Ellos más de 5 o 10 años luego le pegan otra vuelta a otros negocios que están haciendo alrededor del mundo. Ya han arrasado con Europa. Por ejemplo, con España han arrasado con el tema de las hipotecas basura. Se hicieron con todos los como fondo buitre con todo lo que pudo y mucho más. y Bueno, pues ahora ha hecho venga, vamos a barrer Bitcoin. Bueno, pues... Eh, esto a mí es uno de los mmm, apuntes que me hace pensar en que si se controla un poquito la inflación y tenemos alguna noticia decente en cuanto a la guerra de Ucrania, bueno, a la invasión de Rusia en Ucrania, eh, para final de año podemos estar en unos buenos números y para el principio del que viene, que es donde está mi planificación la primer, la primavera, en torno a marzo del año que viene eh, podemos estar bastante, bastante bien así que, bueno, tenerlo muy en cuenta seguramente ya lo habríais visto pero bueno, por pues si acaso hay algún despistado yo os lo cuento ¿qué más tenemos por ahí? pues bueno, vamos a irnos a ver al señor Bitcoin que se está metiendo un castañacito, ya estamos en 18.371 85, 91 98, bueno Vamos, metiéndonos una pequeña castañita. Vamos a verlo una hora, que se vea más bonito. Tocó, reposó un poquito. Sobreventa. Está pasando el nivel anterior de sobreventa. ¿Vale? Este nivel que hizo aquí. Pero como veis, siempre os digo eh, el tema de, del RSI, que es un indicador bastante cabroncete, mientras está en la no, pas, no es capaz de pasar del 50%. Entonces está en comportamiento desde hace bastante tiempo ya, comportamiento de, de cripto invierno, eh, taca, taca, taca, para abajo, pasa un poquito, no pasa nada, vuelve a despedir para abajo y no hace más que caer, caer, caer, caer. ¿Qué esto que genera? ¿Qué está generando? Pues fijaros que en una hora tenemos una divergencia súper importante, pim pam, por un lado y pim pam, por el otro. Toma la casitos. ¿vale? Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque estas divergencias lo único lo que generan al final es una explosión en el precio. Eh, a la contraria de divergencia. En este caso la divergencia es una divergencia alcista. Bueno, vamos a ver si cumple y es capaz de rebotar. ¿Qué beneficio y qué cosa buena tenemos? Vamos a verlo en cuatro horas porque también estamos en sobreventa. ¿Vale? Y también tenemos una divergencia muy marcada. ¿Vale? Aquí y aquí. ¿Sí? Bien. Vámonos también a diario. ¿Y qué tenemos? No tenemos esa divergencia, pero casi, casi. Estábamos en horizontal y aquí se ha metido una hostia. Entonces, bueno, como divergencia, como tal, como que no, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, nos falta ahí un general si generamos una en diario. Que, pero bueno, primero hay que empezar a explotarlas. Que hay en una hora y en cuatro y luego ya pasará a diario. De momento esto parece no tener fin. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Que hemos cerrado aquí en 20.600... Además lo apunté, porque está, lo he apuntado para que no... Me fallen los números y lo tenía yo apuntado por aquí. Es que tengo tantos papeles que ya... No sé. 20.625 ha sido el cierre. 20.625. Que si yo me voy aquí, ya tenemos un gap. Este gap ya se cerró, con lo cual este gap fuera. Pero bueno, vamos en vez de, en vez de quitarlo, lo voy a hacer trasladarlo a aquí. Que tenemos un gap más pequeño del que, del que había entonces. Eh... Vamos a traernoslo para acá porque lado este gap era antiguo, antiguo. Ahí, uh, a ver si me deja. Uh, joder, qué mal estoy yo. Vale, vamos a dejarlo por ahí. Tenemos ese gap. Hay gaps más abajo, de hecho, <risa> hay algún cabroncete que ya está diciendo. Venga, vamos a cerrar también ya ahora. Ya vamos a cerrar este que hay aquí. es que aquí hay otro gap? Entonces, este lo vamos a cerrar ya. Pero es que había. <risa> Había uno, hay uno aquí en 9710, pequeñito, vale chiquinino, pero es que este lo vamos a cerrar ya también, el de 18.000. Esperemos que no bajemos a ese de, de, de los nueve mil y pico. Eh, no se cerró, ¿eh? o sea, parece que sí, pero pero no, no, no. O sea, vinieron aquí las mechas, cerraron un poquitito del gap, pero en realidad el gap no está cerrado, está entre los 9.600 y los 9.900, 9.800. Es un gap chiquinino, ¿vale? Eh, pero igual que este, este que hay, que hay aquí, que ahora vamos a ver si cerramos, pues está entre los 18.400 y los 19.100. Bueno, no está, es, mal, es, es menos chiquinino. <ríe> ¿vale? Pero bueno, estamos en una terracita, en una zona de parada donde hicimos eh, un retroceso y bueno, retesteamos si seguimos hacia arriba. Eh, bueno, pues a ver si es la zona de parada y no nos tenemos que venir realmente hasta... <ríe> La zona de. aquí, en 12.595 aproximadamente. Toque, toque, toque, toque. Eh, y, y. toque por aquí. Y esas cosas que no. que no molan. Eh, teorías, teorías, ¿vale? Vamos a esto, hay que, hay que escucharlo. O sea, yo no puedo. Me dicen algo y yo siempre digo, argumentamelo, ¿vale? Si tú me lo argumentas, oye, fantástico. Entonces, ¿qué pasaba por aquí? Por la, por la mente de. de uh, vamos a poner aquí. Vale, vamos a ponernos en mensual, porque me ha dicho, ponte mensual, y lo ves. Bueno, y voy a, <ríe> me voy a, otra vez aquí al texto, a qué narices es lo que eh, hemos estado hablando, porque es que, es que tiene lo suyo, ¿eh? no, no penséis que, que es... Entonces, vale, aquí está. Y me dice, fíjate cómo en diciembre del 17, marco un, maxi un máximo y acabo cerrando, marco un máximo, y acabo cerrando en... Eh, 13.880 bueno, vale, más o menos, ¿vale? los cierres 13.000, el cierre me dice si sí, 13.880, efectivamente. Lo pone aquí en la C, el cierre. Esto es O es la abertura, el máximo, el mínimo y el cierre. ¿Vale? Para que eso por si alguien no lo sabía: apertura, height, el máximo, low, el más bajo y el close, el cierre. Entonces, vale, cerró efectivamente en esa. Bien. Y me dice después, empezando, por tanto, la fase bajista. En enero de ese punto, en junio del 19 marcó máximo justamente en esos mínimos, 13880. Efectivamente que aquí, ¿vale? Hizo máximos, ¿vale? En 13880 exactos. Es decir, si os veis, si os fijáis en la H, cuando yo me pongo encima de la vela pone 13880 clavadito al close que hay aquí en la C, en la letra C, aquí, 13.880, correctísimo, o sea, hasta aquí, eh, wow, no solamente es teoría, sino son hechos, ¿vale? Entonces, bueno, bien, luego me cuenta, me dice, um, entre esos dos periodos marcó mínimos y dejó su primera vela verde en febrero del 19, Efectivamente, entre estos dos periodos, dejó la primera verde, la verde aquí, en febrero del 19. ¿vale? Eh, cerrando el mes en 3.800, lo cual coincide con el mínimo de marzo del 20. ¿vale? Esto coincide, efectivamente, totalmente, con el mínimo de esta vela de marzo del 20, cuando cayó y se recuperó volado. Visto y lo visto. Esto es el, el bicho, ¿vale? En un mes, super caída y super vuelta arriba. Para que esto fue un accidente, pero ocurrió. Ocurre, entonces, al final, afecta al precio. Eh, y después, mm, por regla de 3, actualmente, tras haber entrado en fase bajista, lo lógico sería ir a por la apertura de la primera vela roja del anterior ciclo bajista. Es decir, la apertura de julio del 19. Esta, la apertura de julio del 19. Que está... Eh, ...en 10.759,24... ...10.760 para... Eh, ...efectivamente, me dice que ha sido 10.760... ...dice, marco los posibles 10.500 de mecha... ...por el máximo de febrero del 20... ...donde ha rebotado en numerosas ocasiones... ...y efectivamente... ...y efectivamente... Eh, ...coincide perfectamente... ...coincide a la perfección... ...entonces sí que es cierto... ...que si va a buscar igual que ha hecho en estas ocasiones va a buscar ese punto pues los 10.760 aproximadamente ¿vale? deberían de ser eh, el punto, ese punto máximo ¿vale? el punto máximo de dolor eh, 10.500 por redondear como ha dicho me parece una teoría bastante correcta o sea que felicidades eh, también si no tomamos si no tomamos este mínimo que hizo aquí, el comportamiento varía. Entonces, bueno, habría que calcular, pero podría ser perfectamente. O sea, es una de esas teorías en las que podía ser. Y por eso la, por eso os la cuento. Si no, no os la contaría. ¿vale? Eh, de momento, a mí me interesan en Bitcoin los soportes naturales. Tenemos un soporte muy, muy, muy, muy, que es muy amplio. ¿Veis? Porque aquí tenemos los cierres en la zona más o menos de 14.000. Eh, que fueron máximos aquí y que ahora deberían de venir a tocar. Vale. dentro de esos cierres deberían no, pueden venir a tocar, eh, dentro de todo ese margen que hay ahí, ahí va a haber una lucha encarnizada importante, la zona de 12.886 aproximadamente, porque tiene un toque, dos toques aquí, eh, bueno, zona de cierres, bueno, yo más o menos decidí poner esa zona, entonces una zona competida entre los 11.000 11 y pico, 12.000, y los 14.000 podría ser una zona de parada, eh, ¿que no te has vuelto flexible en este aspecto? hombre, es que te tienes que adaptar ¿pero de qué depende de que esto sea así o no sea así? pues tenemos que volver atrás y tenemos que volver otra vez a lo anterior ¿cómo narices va a cerrar esta vela semanal? si mañana resulta atentos a lo que os voy a decir si mañana resulta que ese gap que acabamos de ver ¿vale? vamos a irnos otra vez por aquí a esta el gap que acabamos de ver en los futuros del CME que se nos acaba de abrir, ¿vale? que hemos abierto en estos días, está en, hemos dicho, 20.625 ¿vale? si yo desde donde estoy me recupero a 20.625 ¿vale? más o menos aquí por debajo del TP1 global o en, o en línea con la parte inferior ¿vale? donde está el texto ya tendría una mecha bastante decente en la que podría pensar que a lo mejor la, la semana que viene, si se da bien, podríamos empezar a subir, ¿vale? Para, ¿Para irnos para arriba? Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ese no es el comportamiento que ha tenido anteriormente. A mí este comportamiento no me vale porque esto es un accidente provocado por otras cuestiones. Sí me vale este. ¿Vale? Y tuvimos una caída, una mecha con una recuperación y volvimos a caer. Y yo creo que esto es lo que te vamos a hacer posiblemente la semana que viene se recupera un poco, te rebote, porque al final de la semana lo baja a lo mejor en vez de la semana que viene la otra, pero bueno no lo sé, porque al final de la semana tenemos una, una finalización de opciones, una, hay unas liquidaciones importantes, pues, eh, bueno algunos renovarán, otros no, vamos a ver cómo cómo reacciona el mercado ante todo eso. Pero en principio son, deben de ser positivas y deberían de llevarnos más arriba, ¿vale? Porque hay 22.000 y pico, eh, 23 ahí hay cositas bastante interesantes. Pero esto, bueno, es, es algo que a lo mejor simplemente llega el jueves, se da la vuelta y ya está. Y mientras tanto hemos seguido bajando, o sea, esto puede pasar. Eh... ¿Van a abrir con gap? ¿Vamos a abrir sin gap? No lo sé. Si abrimos con gap será una ventaja. Volveremos a tener otro gap positivo arriba. Ya tenemos uno, ya tenemos este, en la zona de, del 28, en lo que es ahora nuestra resistencia. ¿vale? En la resistencia tenemos un gap. Y ahora aquí estamos generando otro. Vale, Vamos ya por 18.000, o sea que fijaros. ¿eh? Tenemos un gap ahora mismo que está generando desde esta zona hasta los 18.300, 18.000, sí, más o menos 18.300. ¿Vale? Estamos generando este gap. Que uh, no es un gap pequeñito, precisamente. ¿vale? Es un gap bastante, bastante importante. Vamos a ver cómo termina el fin de semana. Si el gap se cierra, si no se cierra. Y si se cierra a lo largo de la semana que viene. Porque empiezan a dejar cosas bastante golosas en la parte superior. Tenemos aquí uno. Tenemos aquí otro. Tenemos aquí otro. O sea que... Eh, y se cerrarán. ¿Vale? Esto... ¿Por qué os lo digo? Porque como estamos demasiado ya... ¿eh? ¿Cuándo narices claudica al mercado? Pues ¿sabéis cuando claudica? Cuando no quieras ni verlo, cuando estés hasta las narices, cuando digas, no quiero ver los vídeos de que no estoy hasta los huevos de ver al a abuelo ahí, cebolleta, dando por saco. Con, con su... No, no volvemos a subir. oye que Vamos a volver a subir, por eso lo digo, lo de Logap. ¿eh? Y tarde o temprano cerraremos este, cerraremos este y cerraremos este. ¿Vale? Que ahí están. Ahí están esperándonos para que hagamos caja. ¿Vale? Entonces... Bueno, tener esto muy en cuenta, eh, está siendo un fin de semana complicado, complicado. Eh, ha habido otros que han sido bastante más complicados, que este dentro de lo malo, si nos vamos a las velas de diario, tuvimos una vela de viernes un poquito fea, la vela de hoy es otro poquito, bueno, perdona perdón, que que estoy aquí en el, en el este, o sea, aquí, vamos a irnos a diario, patatas, tuvimos una vela de viernes complicada, perdón, desde jueves complicada la de viernes, bueno, y la de hoy es bastante fea, bastante fea ¿vale? lo que no sabemos es cómo va a ser la de mañana, a mí me interesa mucho mucho, mucho, mucho, eh, bueno a todos yo creo que nos interesa, si vamos a venir a tocar, como pasó aquí, toque aquí, toque aquí ¿veis? Eh, venimos atrás toque aquí, en agosto del 15, marzo del 20, y ahora toque aquí, y luego rebotar rebotar hasta donde hay hay amigos pues para mí de momento a lo que sería el tp1 global de ahí para arriba además tenemos aquí hemos dicho en 2600 tenemos ese gap de ahí para arriba pues hay cosas bastante majas para la parte superior del tp1 que está en los 22.500 ¿Por porque porque por, por lo que he dicho por todas esas liquidaciones que hay ahí eh, para la semana que viene de opciones Vamos a ver qué cumple, qué no cumple, eh, si tenemos que bajar muchísimo más, pero vuelvo a repetir, eh, el comportamiento anterior, sin contar este, viendo sí, los inviernos, este caída, un pequeño rebote y volver a caer, ¿vale? Para allá buscar un suelo, volver a subir, volver a in, ir a la zona de ese suelo para salir. En esta ocasión lo hicimos una y dos veces, eh, bueno, realmente rebotamos una, dos y tres veces, pero bueno, en real, al suelo una y dos, y en la vez anterior lo hicimos, je, je, je un poquito más, porque lo hicimos una, dos y tres, ¿vale? Esto es bastante dañino, esta caída, porque claro, aquí lo vemos así, pero es que una caída de ese tipo estamos hablando de un 37%, o sea, una caída muy bitconiana, ¿vale? Entonces, bueno, eh, muy atentos a estas cosas, estar cubiertos, y empezamos las compras. Mañana eh, publicaré el Excel, eh, voy a empezar a comprar ya, es decir, lo he dicho, ...me apunto porque voy a hacer las, las primeras compras... ...esta noche, ya os dije... ...estaba esperando a ver cómo cerraban los futuros... ...para... ...para empezar a comprar... ...y eso, en torno a 18, 300... Eh, ...para que lo sepáis... Si, ...si me pilla un poco más abajo, un poco más abajo... ...pero es que a estas alturas da igual y más para una cartera... ...que estamos planificando a 12 meses... ...vale... ...o sea, es una cartera a 12 meses... ...que alguien tiene más prisa por ganar dinero... ...pues oye, pues que lo planteo de otra forma... ...pero bueno, yo os planteo esto... Como ejercicio, cada uno que la siga si quiere o no quiere. Ya tenéis el vídeo con los dos primeros tokens, que os lo he puesto al principio. Eh, así que a partir de aquí, listo. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues sufriendo un montón. Ya está yendo a esta zona de soporte que le marcábamos en los 920. Eh, precio muy, muy, muy, muy, muy bonito, muy interesante. Eh, la dominancia del bitcoin sigue cayendo a plomo, eso quiere decir que hay mucho dinero en altcoins que se está quedando en altcoins y además otro dinerito que está donde, pam, vamos aquí al USTT. 914 reventando otro máximo histórico, ¿vale? El inverso del bitcoin lo tenemos aquí, subidón aquí, pues bajón en la dominancia de bitcoin y en el precio, evidentemente, ¿vale? Acaba de reventar otro máximo histórico y seguimos eh, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, sin parar. Bien, eh, el total market igual desplomándose, de momento a la primera zona que tenemos de soporte importante y natural, porque teníamos una que era esta, después de este, pum, no nos queda más remedio que ir a los 769 y nos vamos a tomar por culo, madre mía. En cuanto a las acciones tokenizadas y demás, bueno, pues tenemos hasta, si es que hasta el oro, bueno, ahora está el fin de semana, es normal, pero bueno, Tesla Bitcoin subiendo un 11,20, Tesla Doge subiendo un 11,25, eh, las criptomonedas cagando, pues Tesla subiendo, es normal contra ellas, hut, hay un 5,82 y bueno, en poca leche, pues el resto no se ha movido prácticamente nada, quitando pues Grayscale y metiendo ese otro castañazo del 9,80, porque estamos esperando que nos salven. Eh, ¿Qué pasa con las criptos? Pues tenemos, mirar, ahí va, Storch aquí subiendo. Subiendo yendo otra vez a ver si la línea de tendencia que le marcamos la rompe, pasa de la media de 100 y se va por la de 200. Entre la zona en la que estamos y la media de 200 tenemos un 16% que no es nada desdeñable. Si pasase la línea de 200, que es lo complicado, vale pues ya se vendría un poquito más arriba y tendríamos un margen más amplio. Eh, no es tan mal porque, claro, como Bitcoin se, se hostia, mira, si a coin, que alguien me decía, no, si a coin, si a coin, si a si a, polla, si a, si a leche, ya se ha ido a, a tomar por culo. Eh... Y más que se irán. Eh, bueno, pues aquí tenemos Tifuel, los cortos de Bitcoin que vuelven a subir. Se volvieron a apoyar otra vez en el 50% del canal e intentan rebotar. Esperemos que no pasen esa vela y que bueno, pues se vayan yendo para un poquito para abajo. Que eso nos dé un poquito de, de aire. Tron tirando eh, contra Bitcoin. O con el con el Ethereum, como siempre que cae Bitcoin para arriba. Waves, jeje, un 10 y pico. Vale, a mí me interesa que empiece a recuperar algunas zonas y a lo mejor ya veremos eh, cuándo, cómo volvemos a entrar. No cuándo, sino cómo. Eh, y bueno, y también cuando, evidentemente. Pax Gold subiendo un 10.65. Por supuesto que sí, contra Bitcoin es normal. Eh, Certic subiendo un 9.29. Muy bien, también. Eh, ¿Qué más tenemos? Filecoin, Solana. O sea, tenemos un montón. Bitcoin Gold, Tita subiendo contra, contra Bitcoin. Bien. En cuanto a las, las altcoins contra, contra el dólar, pues bueno, tenemos aquí a una de las que a mí más me, me gustan, eh, Binance Coin, que con esta voy a acompañarla siempre. Eh, tenemos opción de que baje a la zona de 1.47, 1.40, ¿vale? Que es este escaloncito que tenemos aquí. Eh, después de eso, pues fijaros, ¿eh? Fijaros dónde se podría ir en un momento dado. 40, mmm, me parecería exagerado, pero bueno, pero, pero podría ser. O sea, podría ser. Hasta que al final estas cosas es lo que tienen, ¿vale? Pero bueno, yo pienso que esta zona, y bueno, conociendo un poquito a CZ, los movimientos que hace y demás, eh, que se vaya más abajo, lo veo complicado. Eh, pero puede ser. Todo, todo puede ser. Y eso nos daría alas para... El, ¡Ay! Ya sabéis para qué. <risa> me meto un poquito más a Houdini. Me sale barato, pues oye, ¿por qué no? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Porque me habéis pedido, tenía por aquí una petición apuntada. Con todos los papeles que tengo aquí, es mi huervo loco. Aquí está. Hola, EGLD. Vamos a darle... Porque pues ahora mismo... Ahora vamos a ver también Cardano, porque está interesante. Vale, está en 39.60 que era zona en la que era entradita para hacer un rebote, ahora volverá a ella, porque tiene que testearlo, es decir, donde yo me he apoyado, retesteo. Si lo pierde, ¿dónde se viene? A esta otra que tenemos aquí, 29. Creo que sería una buena zona. No sé, pero fijaros, al final es la, la faena, ¿no? Uno, dos, tres, como siga botando así, pues empieza pam, pam, pam, pam, pam y da por saco hasta que quiera bajar. Eh, le quedan tres escalones, yo no le veo más, o sea... Tenemos donde estamos, tenemos 29 y la siguiente lo tenemos aquí, en 20, en 20 ¿vale? Vamos, 21, 20, exactamente dónde están los cierres, eh, ahí, pues eso, 20, 74, sí, 21, venga, cerrando 21. Entonces, bueno, son las tres zonas maestras, a partir de ahí yo no le veo... A ver, ¿que puede bajar más? Por supuesto que sí. Pero vamos, que es que, que ya, ¿cuánto llegamos? Ahora mismo estamos en un 91. Esta era la zona de 92. Aquí ya nos iríamos a la zona de 94,5. Y, y a la parte inferior estamos digamos, en 96. O sea, eh, yo no lo veo bajando del 96. Sinceramente. Vamos a ver, Cardano. Por, cierto, por supuesto, objetivo a la vuelta lo tenemos tenemos aquí lo marcado tenemos aquí lo marcado y tenemos la zona de soporte antigua resistencia donde se apoyó toda esta carga vale que fuera será la que cuando lleguemos nos rechazará vale o sea tener eso en cuenta cuando lleguemos a los próximos a otra vez a lo, a lo que eran soportes importantes que serán resistencias a la primera nos va a rechazar hay veces que lo atraviesan como un cuchillo caliente a la mantequilla sí pero no es lo normal vale eh, Tampoco estamos en un mercado muy normal. Y nosotros tampoco es que estemos muy normales. <ríe> eh, Cardano, quiero ver Cardano. Vale. Mm, Ada. 8.44 abajo. Eh, ya sabéis que yo había comprado en, en 0,45. Eh, no las vendí porque digo, si no llega a 50 no la vendo. Eh, nos da aquí otro cruce eh, rojo. Eh, y bueno, tenemos como tenemos nuestra línea nitro, la blanca descendente. No le hacemos ni caso a este cruce verde. ¿Vale? Porque no va a ir muy lejos y efectivamente así fue. Y aquí le hacemos, si sí le hacemos caso al cruce eh, rojo bajista. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente lleguemos a las zonas de compra que tenemos puestas más abajo. ¿vale? Yo tengo puesto de compra en 0,401 y en 0.35 y luego 0.3. No sé si vamos a llegar a 0.3, pero en 0.3502 o algo así también. Eh, pero la de 0401 no se me olvida porque. Es es, es algo así, como más o menos donde estoy ahora mismo, con el cursor. Eh, ahí, algo así. Eh, entonces, bueno, si llegamos a ese punto, pues se comprará y luego ya veremos a ver si terminamos subiendo. ¿Qué tiene otra vez? Vamos a ver, una divergencia brutal. Seguimos teniendo una divergencia súper importante, ¿vale? De máximos vale a máximos y de mínimos también y de mínimos, ¿vale? Eh, que no se ve tan acuciada porque, bueno, está así, pero, pero tenemos la de Máximos, fijaros cómo está disparada, y aquí es muy bajista, y aquí, bueno, estamos ahora horizontales, porque hemos hecho este especie de. Este, me he caído aquí, ahora vuelvo. Eh, y bueno, pero fijaros cómo estamos. En ¿vale? el momento que vas esta línea verde, puede salir bastante disparadito hacia arriba. Entonces, bueno, es cuestión de llegar a esos puntos de suelo. Ahora la cuestión es: ¿cuánto tiempo? Una vez que caigamos, vamos a volver a nuestra gráfica de Bitcoin eh, con nuestra Rose Line que la tenemos por ahí arriba, ¿vale? Donde tenemos ahí GAP ahora, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, una vez que hagamos un suelo, vamos a estar aquí? Entonces, yo creo que el suelo lo vamos a hacer este mes, sinceramente luego habrá un rebote, luego volvemos a caer y, y, y estaremos tonteando en esa zona lo que sea, el tiempo que necesite pero entre la fecha que estamos, 18 si no lo estamos marcando ya si no lo estamos marcando ya eh, de aquí al 15 de julio lo tenemos que marcar, creo yo eso, eso es lo que yo pienso, no sé lo, lo, me equivoco mucho, ya lo sabéis pero bueno, yo qué sé eh, la cuestión es, ¿cuántos meses vamos a estar? pues uh, Ay, que te, me choco aquí y me vuelvo a caer Ay, es, esa es la cuestión Vale, y yo creo que tres mesecitos no nos los va a quitar nadie ¿vale? entonces si hacemos mínimo en julio, tenemos agosto, septiembre, octubre, esos tres meses de estar haciendo una olla abajo y luego a partir de ahí, quizás si todo empieza de alguna forma a rular será cuando eh, podamos empezar a subir y decir, bueno, pues oye nos a, podremos acercar bastante arriba yo es lo que creo, claro o sea, yo soy bastante positivo en ese aspecto y creo que entre los 50 y los 60 podemos estar para final de año si todo se da bien. Evidentemente, yo no tengo una bolita aquí. Tengo un micrófono. <risa> tengo un micrófono. PlayStation. Entonces, eh, ya está. A lo mejor resulta que estamos en noviembre y estamos aquí en 12.000. Yo qué sé. No lo sé. Pero en base a eso es en lo que yo trabajo. En o base a que haga el suelo donde lo haga, pasaremos ahí unos mesecitos, tres mesecitos. Y ya... A estar ahí no significa estar plano. Significa que hará una rechón para arriba, otra rechón para abajo, otra rechón para arriba. Y tenemos que hacer una zona lateral en la que bueno pues vayamos comiendo un poquito de tiempo. Pam, ¡Pam, pam, pam, pam, pam, Hasta que empecemos a ir subiendo. Ya sabéis que caemos muy rápido, pero luego subiremos muy despacito. Con alguna chuchón, ¡pam! ¡Ahí va! Ya nos volvemos a caer y así. Y ya veremos dónde estamos en cada momento. Y si esto cierra en forma de V, cierra en forma de sin son eh, invertido, cierra como narices cierre, eh, no tengo ni idea eh, y ya me gustaría de verdad, os juro que me gustaría deciros más, pero es que hasta que no cerremos esta semana y la que viene, y veamos el comportamiento real en eh, la gráfica, decir algo más allá de esto no tiene ningún sentido porque aquí, el momento que rompa esto hacia, hacia abajo, si lo rompe, es cuando el, lo que dije ayer, ¿no? el análisis técnico se volatiliza tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Eh, el, el técnico en base a la tendencia que llevábamos. Eh, y, y una tendencia enorme de hace muchos años. Entonces, pero claro, nunca hemos pasado por una crisis así como Bitcoin. Así que bueno, poco más que deciros chicos y chicas. Como digo siempre, invertir con mucha cautela. Invertir bien, eh, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.